Residentes en el municipio de Las Guaranas denuncian el mal estado que se encuentra en sus calles. Que vengan a arreglar, tengo que cerrar la puerta de noche por, por el dengue, todos esos mosquitos y la moca todo. No, aquí nunca se apuran por aceina ¿no? y esto es un, un sitio que está a dos o tres minutos de usted está en el pueblo, pero claro que si aquí no más vienen y prometen y nunca hacen nada, muchísimo tiempo. Eso, mucho tiempo esa calle nunca cena, siempre viene y que a la alegra. Con la denuncia que fue hecha ante las cámaras del programa Despiértate al día, moradores de la zona gustan que las autoridades escuchen sus demandas. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.